YouTube que tiene. Cuando es, quieras. ¿Qué Hasta la Pati Chapo ya invitaste? Ya, ya. ¿Y a mí fue. por qué no, pues bizcochito? Quieras, mi yo también vida. Te, te quiero invitar, aunque yo el único canal que te podría invitar es al canal de Xochimilco. Pero bueno, está No importa, pero me puedes invitar a nosotros los guapos. Ah, también, bizcochito. ¿Eh? Sí, algo quiere y no es dinero, la Patrizia. Sí, sí quiere. Ok, y para cerrar con Brocha de Oro, ella es guapa, ella es sexy, la han visto en hartos en hartos lugares, en hartas novelas, en series, señoras y señores, el bombón, la Marta Julia. ¿Cómo estás, hermosa? Muy contenta de verte. De nuevo. Te ves bien bonita. Ay, muchas gracias. Te ves bien más. Oye, y, de, y, ya, y ya tienes dos hijos, ¿verdad? Ya dos hijos, uno de 20 y otra de cuatro añitos. No, ya casi y, cinco. No, y si quieres seguirle, pues aquí también estamos, para ah. que se te ofrezca, ¿eh? No, ya Oye, tantos hijos, ahora entiendo por qué te ves tan mamacita, Marta Julián. Muchas gracias. Ok, bueno, pues señoras y señores, ahora sí que yo quiero presentar a unas personas que a lo mejor no son los más guapos, no son los más mejores, los más talentosos, pues es lo que hay, la orquesta del maestro Pepe Zabala. Ya, ya, carnal. Pues es que no me gusta bailar duranguense porque me pico, me pico, me quedo, me quedo como enclochado, carnal. Oye, es como que a tu orquesta le falta unos bio.